A nuestras queridas cauqueninas y cauqueninos, en los 277 años de nuestra amada ciudad, les deseo todos los éxitos posibles y la ayuda en todas las instancias para que entre todos sigamos haciendo de cauquenes una ciudad maravillosa como siempre ha sido. Cauqueninos y cauqueninas, a disfrutar el aniversario de esta querida tierra.